Hola amigos de YouTube como están bueno en esta ocasión les traigo el cap 2 de QHPS Naruto era nieto de uchiha Madara sin nada más que decir empecemos. Cap 2. Al terminar de decir eso de Ridmen Maimito salieron siendo acompañados por Medio Mundo XD al patio ya afuera empezó todo. Jajaja rindete perdedor no puedes contra en Dios Shinobi dijo Men. Sí y gritó mito con una voz muy chillona pero hasta que me da pena naruto Rick solo veía a su hermano con mucha preocupación ya que aunque él no estuviera sabia de las habilidades de sus dos hermanos pero decide confiar en su y entonces minato se pone delante y dice en sus marchas y sí, a nota del creador perdonen si no se sé narrar también como otros las peleas aún soy nuevo fin nota del creador todos apoyaban a menma y mito diciendo vamos men sama mate al demon si sí, y gritaban muchos pero lo que les llamó la atención a los seres queridos de naruto fue que kiyomi la gemela de sasuke gritaba menma kumban nos derrota a ese perdedor la familia uchiha estaban triste por Naruto pero Sasuke y Itachi estaban furiosos con Kiyomi ya que ellos sabían que estaba saliendo con Naruto no puedo creer que Kiyomi apoye a ese imbécil dijo Sasuke tranquilo sé lo que piensas dijo Itachi Sasuke solo pudo gruñir mientras oía lo que su hermana gritaba el combate empezó con Menma tirando Kunais Naruto los esquivaba fácilmente y Menma en eso se echa contra Naruto en una batalla de Taijutsu donde sorprendió Independientemente Naruto le estaba dando pelea menma se aleja y dice jajaja ja, ja, veo que no eres tan inútil dijo pero en este campo no eres bueno dijo mientras hacía posiciones de manos y gritos y estilo de agua dragón de agua saliendo un gran dragón de agua de la fuente más cercana a los civiles estaban sorprendidos y Minato y kusina estaban orgullosos de menma pero naruto también hace posiciones de manos y dice dotón estilo de tierra pared de tierra aquí saliendo una pared de barro chocando contra el dragón y deshaciendo los dos jutsus mito no queriendo quedarse atrás hace posiciones de manos y dice futón estilo de viento bolas de viento Axi tirando cuatro bolas hechas de un viento comprimido naruto al ver esto hace otras posiciones de manos y dice catón estilo de fuego flor del fénix al terminar salieron cuatro bolas de fuego que al entrar en contacto con el viento se prendieron más mito al ver eso sabía que no iba a reaccionar a tiempo ya que las bolas ven y a más rápido lo único que pudo hacer es quedarse quieta y preparada para recibir las bolas pero Menma llegó haciendo posiciones de manos gritando suitón estilo de agua pared pared que al fuego entrar en contacto con agua se hizo una neblina al ver esto Shisui Tachi Fugaku y Mikoto prendieron su Sharingan más la familia Yuga con el Yakugan para ver a través de la neblina pero no duró mucho ya que Mito dijo Futón estilo de viento gran onda de viento apartando la neblina viéndose a menma y naruto los cuales estaban alejados en eso menma dijo bueno bueno bueno parece que me has obligado a usar ese estúpido poder de ese zorro imbécil al terminar a menma le salieron tres colas de chakra mito al ver esto sacó dos colas naruto se puso serio ya que al ver que estaban usando el poder de kurama antes de que alguien reaccionara mito y menma se abalanzaron contra naruto el cual los esquivaba con mucha dificultad hasta que en un descuido dejó abierto el lado izquierdo a Zimito. lo mandó a estrellarse al árbol más cerca y cuando menma ya preparaba el rasengan él se abalanzó hacia naruto naruto estaba en shock ya que no se podía mover del dolor de su costilla izquierda pero cuando vio a menma venir a él a unos metros de que el rasengan se estrellara en el vio todo en cámara lenta el sin perder tiempo se hizo a un lado todos al ver esto lo miraron pero al hacerlo vieron un sharingan con dos domoes todos estaban sorprendidos más la familia uzumaki namikaze ya que nadie de ello era un Oh o bueno eso creen después Naruto no pierde tiempo y empieza a hacer posiciones de manos pero en eso flashback Naruto llamó a Asura ven a tu espacio mental dijo Naruto sin perder tiempo entro y al entrar vio a Asura que le dijo tú sabes que al ser mi reencarnación tendrás mis habilidades Naruto asintió en entonces quiero que aprendas una en específico cuáles pregunto Naruto Mokuton dijo Asura porque esa dijo porque presiento que te enfrentarás contra tus hermanos mano si necesitas estabilizarlo por si usan el chakra de kurama explico fin flashback naruto haciendo posiciones de manos dijo mokuton estilo de madera jaula de madera azi encerrando a mito y menma naruto sin perder tiempo se acercó a los dos y les tocó la frente que en su palma derecha tenía un kaji que decía estabilizar y dice estabilización al estado humano azi sacando el chakra de kurama y absorbiéndolo en la mente de naruto estaba kurama en el bosque que enfrente tenía un santuario con asura sentado mientras kurama de decía cosas de asura mi salvador Mierre. te amamos dios asura mientras que él estaba sudando igual que indra fuera del espacio mental minato estaba estupefacto igual que todo su hijo al que le había quitado lo que es suyo por derechos el paria el débil venció a mito y menma los cuales fueron entrenados desde los tres años por ellos que tenían el chakra del kiwubi los había derrotado el hijo que nunca entrenó más aún los derrotó con mokuton y despertó el sharingan en media pelea minato aún en shock dijo eh, el ganador de Uzumaki namikaze naruto los civiles y jefes de clanes estaban en shock el demon fox tenía mokuton lo que el pobre naruto no sabía son las propuestas que le vendrían solo para obtener poder político o el mokuton de las personas y el pobre tampoco sabía las propuestas que su padre firmó antes de su nacimiento flashback se podía ver a un minato en su oficina hace poco llegó del hospital para avisar que tendría cuartetos y en eso le llegaron cuatro propuestas de matrimonio que eran de iwakumo sunakiri y que decía señor cuarto le queríamos hacer una propuesta deseo una matrimonio político entre mi hija temari y su hijo mayor saludos a telkacé hola minato -san. le quería hacer una de un matrimonio arreglado con mi nieta kuroksuchi saludos a tezuchi Hola Minato le quería hacer una propuesta de un matrimonio entre mi sobrina Yujito Nii y mi shinobi Samuiate Hola Okageto no le quiero hacer una propuesta de un matrimonio arreglado entre Mishinobi Meiterumi y su hijo mayor Atel Mizukage eso les llegó al mismo tiempo y Minato usaba Kagebunsis clones de sombra para hacer el papeleo así que los firmó los cuatro y los clones al desaparecer Minato recibió los recuerdos de los acuerdos y él en todos puso me alegraría así lograr paz entre nuestras naciones. En su mente estaba de pobre de el que nazca primero fin flashback naruto en eso lo llaman a su espacio mental donde indra le dijo muchacho debemos irnos a un viaje de entrenamiento para que domines nuestras habilidades naruto en eso dijo a dónde iremos mira naruto te contaré algo indra le contó sobre madara y que era su abuelo y de que además madara fue la anterior reencarnación del flashback se puede ver en un lugar totalmente destrozado a dos personas una de pie y la otra tirada en el suelo la persona de pie era grande tenía un cuerpo muy bien formado tenía pelo negro suelto que le llegaba a los hombros tenía una camisa negra casi destruida igual una armadura roja en el mismo estado tenía ojos negros y llevaba un pantalón negro y una armadura roja también unas sandalias ninja estándar el otro sujeto era pelo negro y largo que le llegaba hasta los talones ojos de color negro tenía una camisa negra que le llegaba hasta el cuello y unos pantalones negros llevaba una sandalia ninja negras y tenía una guadaña y una espada. Le sobresalía del pecho exacto el del suelo era nada más y nada menos que Uchiha Madara y la que llegara esto dijo el Senju. íbamos a traer paz a este mundo pero en lo que hiciste mientras se iba triste lo que él no sabía es que ese Madara era un Kage Bunshin y el verdadero se encontraba en una cueva con un ojo blanco ya que uso Izanagi este es un Genjutsu técnica ilusoria que te puede salvar de la muerte pero con el costo de tener un ojo ciego el antes de ser atravesado le quitó un pedazo de carne a Asirama y eso se lo implantó obteniendo sus células y ácidos bloquear el Rinnegan y el Mokuton más ahora se curaba el triple que antes en ese tiempo Madara viajó por el mundo buscando su camino en ese tiempo Madara conoció a una bella Uzumaki llamada Miku ellos se enamoraron y al final se casaron y tuvieron a Kusina pero no todo era para unos shinobis de Kumo atacaron a Madara y mataron a Miku. Madara le puso un sello a Kusina para que nunca despertara su Sharingan y así llevándosela con la excusa de que ella era la envía para ser la nueva jinchuriki del Kirugi y pasó todo igual al canon fin flashback Madara Ojisan abuelo le puso un sello a Kusina porque no me afectó a mi dijo porque al ser mi reencarnación de ley deberías despertar el Sharingan dijo Indra o dijo Naruto afuera del espacio mental Naruto embarcó y cuando se iba a ir, rid lo vio y dijo Nisan, ¿a dónde vas a un viaje? Rid volver en seis años, dijo Naruto, pero Nisan intentaba decir, Rid, no te preocupes, dijo Naruto, solo guarda el secreto. Siok -ok, dijo, Rita, así si Naruto emprendió su viaje. Pero afueras de Konoha una persona que parecía estar atrapado en una Venus atrapa moscas le dijo Naruto, vendrás conmigo, hay alguien que quiere verte. Fin del capítulo 12 que los deje con suspenso, pero ya deben de saber quién es.